Y en la parte de derecho internacional privado, que no son compartimientos estancos las tres áreas son imprescindibles para entender el hecho internacional. ¿no? Eh, en el fin de semana, el jueves por la tarde y el viernes por la mañana, tendremos dos cursos realmente atractivos, sugerentes para comprobar cómo el hecho internacional incide de una manera muy directa en, en cualquier ámbito de las relaciones humanas o mercantiles. El jueves por la tarde tendremos con nosotros a Alfredo Santos, que es el investigador principal y documentalista de un centro al que casi todos los internacionalistas hemos acudido en algún momento de nuestras investigaciones, que es el Centro e Instituto de Derecho Comparado Europeo en Lausanne, en Suiza, al lado de la OEMA, al otro lado de Ginebra, un sitio de mucho glamour donde además de eso se puede trabajar para cualquier trabajo de carácter científico porque realmente han conseguido tener especialistas de prácticamente todas las familias jurídicas del mundo y una biblioteca muy selecta. Nos va a hablar de un terreno precioso que es el del derecho de familia y el ámbito internacional. Un terreno de, del que hace años no se hablaba porque no había dimensión jurídico privada o si lo había era anecdótica, marginal y hoy día está a la orden del día, ¿no? y analizar cuestiones exóticas que ya no lo son como la poligamia o el repudio analizar circunstancias derivadas de parejas mixtas o de distinta nacionalidad cosas que en las aulas de internacional privado trabajamos pero que seguro Alfredo las va a hacer amenas con ejemplos prácticos para tratar de captar incluso para quienes como hay no tenéis formación jurídica seguro que es un terreno que atrae y que merece la pena analizar y el viernes por la mañana y estaría con nosotros Contaremos con el honor de recibir y estar en lo académico con Dave Furnish, que es profesor en la Universidad de Arizona, abogado, una persona de mundo que ha recorrido de arriba abajo todo este planeta y que conoce con su cultura vital los diferentes enfoques jurídicos. Con una dimensión de la crisis y el derecho de la insolvencia, las quiebras o viejas suspensiones de pagos, que exige un análisis también jurídico, pero no solo jurídico, ¿no? Y comprobar que si aquí quiebra una cooperativa como favor, pues eso tiene repercusión en Estados Unidos porque hay proveedores y clientes de allá, como tampoco hay fronteras igual que la seguridad para ese campo, pues creemos que será un broche crecioso a los, a los cursos, ¿no?